en nuestra defensa de tesis, en nuestra defensa de proyecto de grado, es importante tener en claro cómo vamos a estructurar. Actualmente, por la pandemia, se están realizando las, las defensas de forma virtual. Por ese motivo, es importante conocer qué elementos necesitamos para prepararnos adecuadamente y poder sustentar de forma adecuada nuestro proyecto de grado en este caso. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarnos una hora donde vamos a aprender muchas cosas, vamos a aprender eh, cómo estructurar, cuáles son los elementos básicos para poder defender adecu adecuadamente en esta nueva virtualidad, porque ahora las defensas son virtuales y hay elementos clave que antes no se consideraba y ahora sí se considera. Otro elemento muy importante también son las consultas, ¿no? Hay muchas dudas respecto a muchos elementos que forman parte de las defensas o exposiciones de grado. Y vamos a intentar el día de hoy responder todas esas interrogantes. ¿Ok? Entonces, nos pongamos las pilas, empecemos a anotar cada uno de los consejos que les voy a dar. Tengo más de 10 años siendo docente, más de cinco años como tutor, y también he sido parte de innumerables defensas de tesis, tanto en universidades públicas como en privadas. Entonces, yo les voy a tratar de guiar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, los elementos importantes a la hora de defender su proyecto de grado. ¿Ok? Bien, empecemos. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para poder defender de forma virtual? ¿No? Ahora, con la nueva virtualidad, la mayoría de las defensas que se realizan en las diferentes universidades son virtuales por la pandemia. Entonces, para ello, es necesario considerar los siguientes requisitos mínimos que tienen que ustedes tomar en cuenta. Primero, la computadora. Parece algo básico, pero es muy importante el tipo de computadora que ustedes puedan tener. Ya no importa si es una portátil, no importa si es una PC de mesa, lo importante es que tengan un equipo en óptimas condiciones que no se cuelgue, que no tenga problemas de virus, ¿No? Que le impida el día de la defensa hacer una mala defensa, ¿No? Por culpa de el equipo en mal estado. Entonces, es importante revisar el estado de nuestro equipo, que esté adecuadamente, que tenga todos los, los drivers necesarios, que esté actualizado, que no sea pesada, que no tenga virus, que no perjudique en nada, ¿No? Que no se cuelgue, es necesario tener una computadora óptima, no digo una computadora nueva, pero sí una computadora en óptimas condiciones para poder defender el trabajo. Parece algo, algo sencillo, pero ha pasado en algunas eh, defensas virtuales que los estudiantes están a media defender y se les cuelga la máquina o se les acaba la batería, ¿no? Porque resulta que esas, esas computadoras tienen una duración, su batería es de corta duración. Entonces no la, no la enchufan, están alejados de un enchufe, Pequeños detalles técnicos que pueden afectar la defensa de grado. Recuerden que hay un cronograma de defensa, ¿no? Que tiene un inicio y un final. Después que ustedes exponen, viene otra persona a exponer. Si ustedes hacen que se retrasen la exposición, van a hacer retrasar a las otras exposiciones. Entonces, eso no es, no es adecuado, ¿no? Por ese motivo, tienen que tomar todas las previsiones correspondientes para tener el equipo en óptimas condiciones, cerca a una toma de energía eléctrica, donde puedan fácilmente cargar, ya sea la portátil o puedan tener algún elemento a mano para poder salir del paso si es que tuviesen una eventualidad. Si pueden tener los dos equipos, por si acaso, mejor. ¿no? Tomen todas las previsiones, por favor. Ustedes saben que a veces la tecnología nos puede fallar en último momento y hay que estar. Preparados para esas eventualidades. Otro elemento muy importante es la conexión. Obvio, me, me dirán bastantes, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia, o gran diferencia, diría yo, entre conectarse vía Wi-Fi y conectarse vía cable LAN. ¿Ok? Entonces, los que tienen Internet en casa, la mayoría se conecta vía Wi-Fi. Lastimosamente, la conexión de, de Wi-Fi es inestable generalmente. Aparte, la velocidad siempre es inferior cuando nos conectamos vía Wi-Fi. Ahora, si la red es compartida, es decir, que tenemos un internet en casa donde lo ocupa la mamá, los hermanitos, los familiares, entonces eso se perjudica aún más. Es recomendable para la defensa de su, de, de su exposición tener una buena velocidad, bien estable. Para lograr eso, tiene que estar conectado sí, sí, sí o sí a una red tableada, cable LAN, ¿OK? Entonces, es muy importante que ustedes tomen ese detalle, porque actualmente, hemos visto, particularmente estos meses, la señal está pésima a nivel nacional. De los, de las tres empresas que nos ofrecen el servicio, las tres están presentando fallas. Entonces, nos, se les puede cortar a mitad de camino, se les puede desconectar, ya sea Zoom, ya sea la plataforma que estén usando, y van a tardar nuevamente en levantar el equipo, tienen que vol de volver de nuevo a iniciar sesión, todo un problema, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando elijan ustedes una conexión en su computadora, elijan una conexión cableada siempre, ¿ok? Toda la vida. Para transmitir, en el caso mío, por ejemplo, para hacer una transmisión que estoy haciendo ahora, yo estoy conectado, a la, mi computadora está conectada a una red cableada, con cable LAN, ¿no? Entonces, eso me permite tener estabilidad, porque si yo estuviese transmitiendo con el wifi de mi casa, se me puede cortar cualquier momento, ¿no? Y no podría hacer posible la transmisión que estamos haciendo ahora. Por eso es muy importante que, eh, por seguridad, tengan una conexión vía cable en su computadora. Otro elemento muy importante es la cámara. En muchas portátiles que vienen con su cámara, ¿no? Pero... Lastimosamente, no todos tienen una portátil de última generación, que tiene, por ejemplo, una buena cámara. Afortunadamente, actualmente están en el mercado muy baratas las cámaras web. La mayoría son HD o Full HD, lo cual nos permite tener una buena claridad. ¿okay? Entonces, les recomiendo que si no tienen una buena cámara, consigan una buena cámara, por favor. Es muy importante que se los vea a ustedes de forma clara quiénes son, qué es lo que pasa a su alrededor, ¿no? Otro elemento muy importante que va ligado con la cámara es la iluminación. Generalmente, generalmente, en la mayoría de, los, de las computadoras están dentro de la habitación de los estudiantes, o está, está por ejemplo, eh, en, en la sala, ¿no? En lo, posible, en lo posible, y esto está relacionado mucho al ruido, váyanse a un cuarto cerrado, donde... Si bien no va a haber luz, luz natural, sí tenga luz artificial. Ahora, si no les abastece el, el, la luz del foco que tienen, pueden ustedes adquirir los, los focos LED que ahora se venden, ¿no? Por ejemplo, para las selfies, hay diferentes equipos muy baratos de iluminación que pueden ustedes adquirir para que se puedan iluminar mejor. O pueden comprar un foquito para ponerlo más cerca de ustedes y les pueda iluminar. ¿OK? muy importante la iluminación va a ayudar a que la cámara eh, trabaje mejor ya la iluminación es muy importante el otro elemento es el sonido el sonido ok si ustedes están en un cuarto mucho mejor los van a aislar del sonido externo a veces tenemos perritos a veces hay sonidos por la calle vivimos en una zona transitada con muchos vehículos entonces a veces no se puede no se puede eh, reducir el ruido entonces la única forma es encerrarnos en un cuarto, ¿no? aparte ahí nos evitamos que nos molesten a veces los hermanitos, a veces el papá la mamá pasa por detrás y no es cómodo, ¿no? entonces es importante que ustedes estén concentrados en su defensa, que nada les distraigan ¿no? ni el perrito, ni el gatito, ni el hermanito ni la mamá, ni el papá ¿okay? entonces estén en un cuarto cerrado con una iluminación artificial porque muchos seguramente no van a tener una buena ventana comprense un foquito para que puedan ustedes iluminarse mejor y eviten el ruido, por favor. Es muy, muy, muy fuego estar, digamos, escuchando su exposición y de fondo estén los gallos o estén los perros ladrando, estén los sonidos de la casa, ¿no? Muy importante que eviten los sonidos. El otro elemento muy importante que también que tienen que tener es el software actualizado. ¿no? Zoom es ahorita, o actualmente, el medio por el cual se están haciendo las defensas virtuales. Entonces, asegúrense, por favor, primero de conocer el programa. Es una pena, la verdad, que hay estudiantes que no pueden ni compartir su presentación. No saben qué van a hacer, ¿no? Dice, no puedo compartir, está en inglés. Les voy a dejar, yo tengo un curso de Zoom básico, les voy a dejar el enlace, donde está, ¿cómo pueden ustedes convertir su, su Zoom de, en inglés a español? Para que no tengan ese problema. Y está la guía ahí de cómo pueden compartir y todo eso, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes ya practiquen, sepan cómo compartir su presentación, por lo menos, y sepan solucionar esos detalles, ¿no? De audio, de probar, el, de probar el audio, de probar el video, ¿no? La verdad, hay muchos casos, me ha tocado ver, en las exposiciones que no saben cómo habilitar o deshabilitar su micrófono, cómo habilitar y deshabilitar su cámara, cómo compartir algo bien básico, ¿no? Que ustedes no pueden pasar. ¿Ok? Si tienen ustedes deficiencia Pueden encontrar en internet un sinfín de tutoriales que les van a ayudar en ese punto. De todas formas, yo les voy a pasar el enlace que tengo, que estoy seguro les va a ayudar. ¿Ok? Tomen en cuenta eso entonces, ¿no? Dominen la herramienta por la cual ustedes van a hacer su exposición. Tienen que saber cómo compartir, tienen que saber eh, cómo habilitar y deshabilitar su micrófono y habilitar y deshabilitar su cámara. De todas formas, hay un, hay un técnico que les va a asesorar pero es importante que ustedes hagan la prueba. Ahora, en cuanto al sonido, algo que me lo estaba olvidando, es que si no tienen un buen sonido, digamos, si, supongamos que su laptop eh, no tiene un buen, buen micrófono, pueden ustedes utilizar los auriculares de su celular para poder hablar. ¿no? O pueden comprarse un otro auricular también. Y actualmente hay, hay muchos auriculares baratos que pueden utilizar para que se les escuche mejor. ¿Okay? Eso como, como recomendación. ¿Qué más? Es muy importante tener el celular a mano, ¿No? Recuerden que los enlaces de Zoom van a ser enviados al celular y obviamente tienen que ustedes estar conectados vía WhatsApp web para poderlo fácilmente abrir la, abrir ese enlace en la computadora. Aparte, eh, va a ser el, el celular va a ser el medio de comunicación con, con el equipo técnico de la defensa virtual. Ahora, Tal vez en otras universidades utilicen Telegram o utilicen otro, otra herramienta, pero es muy importante que tengan el celular a mano. Pero con el siguiente detalle, el celular tiene que estar en modo vibrador o en silencio, por favor, porque puede hacer que a mitad de la defensa llegue un mensaje y también es molestoso cuando empieza a sonar. ¿no? Si evitemos eso, tengamos el celular a mano, sí, pero en modo silencio. ¿okay? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que yo siempre recomiendo es que, tengan, que tomen café. Hay un estudio científico de los beneficios que tiene el café para las personas. ¿okay? No por nada en las empresas se consume café, porque esto ayuda a despertar, ayuda a darle un pequeño empujón a las personas para que puedan desenvolverse mejor. Entonces, tomar una tacita de café 15 minutos antes de su exposición es ideal. Eso les va a ayudar a ustedes a estar más concentrados y van, les va a poner, eh, le va a dar un poquito de más de ánimo, ¿no? Para que puedan hacer su defensa. Lo segundo es el agua. ¿Ok? Muy importante que ustedes se hidraten porque cuando uno habla, está 20 minutos, 30 minutos, el tiempo que ustedes van a tardar, por ejemplo, en exponer, se les va a secar la boca. Se les va a secar la boca y entonces es necesario tomar un poco de agua. ¿OK? Entonces tengan que tener primero cafecito, 15 minutos antes de su defensa o 20 minutos antes, ¿Ok? Para que haga efecto al momento de su defensa. Si ustedes toman antes, más antes van a sentir los efectos, ¿No? Lo importante, lo ideal, el, el tiempo estimado es que sea de 15 minutos antes de su defensa. ¿Ok? 15 minutos antes de, antes de su defensa, entonces toman una tacita de café y listo, ¿No? Y preparan su agüita para la exposición. ¿Qué más es importante que tengan a mano? Una hoja y un lapicero. ¿okay? ¿Para qué motivo? Para anotar las preguntas que le van a hacer. ¿okay? O sea, es muy importante que ustedes anoten las preguntas, tengan el nombre de, de quiénes son sus tribunales, el nombre de, de, del, del director, el nombre de, de sus tutores, o perdón, de su tribunal, quiénes son. ¿Ya? Entonces tienen que tener a mano quiénes son para que ustedes puedan responder de forma adecuada decir, ingeniero, magíster, doctor, ¿no? Siempre con el grado académico. Siempre con el grado académico se responde al tribunal. Con respeto, con educación. Si les preguntan algo y ustedes no entienden, díganle, por favor, ingeniero, doctor, ¿me puede retirar la pregunta? Y el tribunal les va a reiterar. Pero siempre con educación, siempre con respeto. Recuerden que es el tribunal. Y de ellos depende la nota que les van a poner a ustedes. Okay, entonces tomen apuntes las preguntas que les vayan a hacer. Bien, eso como recomendación para poder hacer su defensa virtual. Otro elemento muy importante es la vestimenta. En las mujeres es más complicado, las mujeres tienen diferentes estilos, pero lo más recomendable es que tengan un vest una, vest una vestimenta sobria, ¿no? Acorde a a la situación. Recuerden que es su defensa de grado. Tiene que verse lo más profesional posible. No es una fiesta, no es un matrimonio, no es un evento social. Es su defensa de tesis. que El evento más importante de su vida, eh, para muchos, ¿no? Aquí tienen que verse profesional. Para ello, las recomendaciones para las mujeres es, es importante que utilicen ropa sobria, colores claros, que vayan con su personalidad. No exageren en el maquillaje, por favor. Recuerden que es una defensa, no es una fiesta. El maquillaje más sobrio posible, por favor. No se excedan en cuanto a los accesorios. Es decir, no se no utilicen demasiados aros grandes, collares llamativos, nada de eso, por favor. ¿Okay? Entonces, el peinado igual, bueno, un peinado sobrio. Si, si quieren amarrarse el pelo, hágalo. No es necesario que se cambien de look, ¿no? Para poder hacer su defensa de grado. Lo más sobre posible y verse lo más profesional posible. En cuanto a los varones, lo mismo, ¿no? Pueden utilizar colores claros, como grises, azules, negros, siempre utilizan corbatas. Si no tienen, no tienen, por ejemplo, un saco, no importa, con una camisita bien planchada, con una corbatita, pasa. ¿Ok? Igual, no es necesario que tengan que tener el saco Armani, ni Chanel, nada de eso, ¿no? Es importante vestirnos adecuadamente recordemos que estamos defendiendo nuestro trabajo de grado y estamos pasando de ser estudiantes a ser profesionales y por lo tanto nosotros que estamos en, la, en las ramas económicas y empresariales tenemos que vestirnos de acorde a la situación ¿Ok? Entonces los hombres eh, tenemos que eh, muchos tal vez no están acostumbrados ¿no? están acostumbrados a vestir casuales por las deportivas pero en esta ocasión tenemos que necesariamente cumplir con el protocolo y vestirnos de acorde a la situación, ¿ok? Simplemente un saquito o simplemente una camisa con su corbatita, ya podemos estar listos para nuestra defensa. Y otro elemento muy importante es la actitud positiva que tienen que tener ustedes. Esto, esto es fundamental. Todos van a llegar a la defensa estresados, generalmente, cansado, generalmente, con miedo, sí. Todos hemos pasado por lo mismo, yo y otros igual que yo, han, han, hemos estado en su situación, hemos estado, hemos sido estudiantes y hemos estado cansados, estresados, trasnochados, eh, y bueno, pero eso no tiene que detenernos, ¿no? recuerdan que ustedes están haciendo un trabajo muy importante, que les está ayudando a transitar, de ser estudiantes a ser profesionales, entonces, Recuerden que ustedes han trabajado más de un semestre en la elaboración de su proyecto de grado. Por lo tanto, tienen que tener una, una actitud positiva, ¿no? Tienen que, que decir, este trabajo a mí me ha costado, yo me he esforzado, yo lo he realizado, ¿no? O sea, la gente que ha realizado su trabajo entiende, ¿no? El sacrificio que ha hecho, las noches que ha tenido que sacrificarse, los días sin dormir, sin comer, y muchas veces. Entonces, tienen que estar con esa sensación ¿no? positiva de que, pucha, han hecho un buen trabajo. Por lo tanto... Eh, van a ser una buena defensa ya, la actitud positiva es muy importante si ustedes se concientizan y dicen yo puedo defender mi tesis, lo voy a hacer bien seguro que lo van a hacer bien ya, pero no, no, se, no se olviden es normal que estén estresados, es normal que estén nerviosos es normal que les dé miedo pero la actitud positiva les va a ayudar bastante a minimizar esos otros factores negativos Ok, no tengan miedo al final. Yo sé que todos, todos tenemos, pero traten de no tenerlo. ¿Por qué? Porque ustedes están conscientes que han hecho el trabajo. Si ustedes realmente han hecho el trabajo, saben ustedes más que nadie cómo lo han hecho. Ustedes básicamente son los expertos en esa área, ¿no? Porque ustedes, más que el tutor, más que el, más que el tribunal, conocen su tema. Ustedes han estado más de seis meses trabajando sobre, sobre el problema, visitando la institución viendo la realidad, hablando con los directores, hablando con los gerentes, hablando con el personal, hablando con los clientes, entonces ustedes conocen más que nadie su tema. O sea, ¿no? eso, eso les tiene que motivar a ustedes, tienen que tomar en cuenta que el tribunal, por más experto que sea, por más experto que sea, no va a conocer los detalles como ustedes lo conocen. Y eso es una realidad. A menos que dentro del tribunal haya un experto, ¿no? que sea que sea del área, o que, que haya desempeñado el, el, un cargo similar al, al que ustedes están exponiendo. Pero no pasa generalmente eso, ¿no? La mayoría es, está en otra área. Entonces, usted tiene una ventaja porque ustedes han estado más de seis meses trabajando en una empresa, viendo o, o visitando constantemente, sí, ya que no han podido hacer una pasantía, no han podido estar constantemente, pero sí han tenido un vínculo cercano o una relación cercana con los dueños, con el gerente con los empleados, con los clientes, ¿no? Entonces, tienen ustedes una ventaja incluso, yo diría así, una ventaja frente al tribunal. Conocen más, en, bueno, en, de forma teórica, sobre su tema, ¿no? Ustedes dominan más, por lo tanto, no tienen que temer a la hora de responder las posibles preguntas que les puedan hacer. ¿Ok? Actitudes positiva siempre. Tengan, tengan esa mentalidad de decir, yo, bueno, yo hice mi trabajo, cumplí con todos los procedimientos que me han dicho, he revisado yo y estoy seguro que es así. La seguridad es muy importante. Ya, a la hora más que todo, a la hora de, de responder las preguntas. Tienen que estar seguros de lo que ustedes están diciendo. Si ustedes han hecho su trabajo, no va a haber ningún problema. Porque ustedes van a estar seguros de cada uno de los elementos que han introducido en su proyecto de grado. Pasemos con las preguntas frecuentes, ¿ok? Hay muchas preguntas frecuentes y aquí solamente vamos a ver algunas preguntas frecuentes. La primera pregunta, bueno, para muchas personas es, ¿qué es la defensa de tesis? ¿Qué es la defensa del proyecto de grado? ¿no? Básicamente es la exposición donde ustedes exponen a, frente a un tribunal todo el trabajo que ustedes han hecho. ¿ya? Es una etapa en la cual ustedes defienden todo el proceso de elaboración de su tesis. Ustedes explican qué es lo que hicieron en cada una de las etapas. En eso consiste la defensa, ¿no? En otros países se llama justificación o también le llaman sustentación, se llama, ¿no? En otros países le llaman sustentación. Están sustentando lo que ustedes han hecho en su proyecto de grado, ¿ok? Entonces en eso consiste la defensa de tesis o defensa del proyecto de grado. Otra duda muy, muy común es cuál es la duración de la defensa. Y aquí les voy a decir que es más de una hora en muchos casos, ¿no? Que básicamente está dividida en cinco etapas. Una primera etapa, que es el inicio de la defensa, que dura entre cinco minutos, a veces un poquito más, ¿no? Donde, por ejemplo, el presidente o director de la Comisión Calificadora, presenta, da la bienvenida, saluda a todos los miembros del tribunal, lee el reglamento de evaluación, y les dicen a ustedes cuánto tiempo va a durar su exposición, qué va a pasar después, ¿no? le da una breve explicación. Posteriormente pasa a la segunda fase, que es la, la fase de exposición, en la cual ustedes tienen 30 minutos para poder exponer. Una vez que ustedes exponen durante 30 minutos, pasan a, las, a la tercera fase, que es la, pas, la fase de preguntas, donde el tribunal realiza diferentes preguntas relacionadas a su trabajo. ¿Ya? Por reglamento, el tribunal tiene que remitirse a su trabajo de grado para poder formular las preguntas en base a lo que ustedes han hecho. No les van a preguntar, no he visto, particularmente yo, en ninguna de las defensas que he estado, que les pregunten cosas que no están relacionadas con su trabajo que en la mayoría de los casos, el 99,9% de las veces, siempre está relacionado al trabajo que se está exponiendo. ¿ok? Entonces, no tengan miedo, por eso, a la hora de responder las preguntas, porque todas las preguntas van a estar sí o sí relacionadas con lo que ustedes han puesto en su proyecto de grado. Después, una vez, de las, una vez que ya terminan las preguntas, que puede durar 30 minutos, a veces menos, Dependiendo de la complejidad del tema, dependiendo del tribunal que les toque, esta se, se pasa a la deliberación, que básicamente es cuando el tribunal se reúne para colocarle la nota. Ahí deliberan, ahí expone cada, cada tribunal, eh, establece cuánto le va a poner y por qué motivo. ¿no? Dice, yo, yo le doy un tal puntaje, por esto, por esto, por esto. El otro tribunal hace lo mismo y lo que hace el presidente es ponderar, ¿no? Sacar una, un promedio de las notas que ha dado cada tribunal. Una vez que ya delibera, se hace el cierre, ¿no? Donde básicamente se dictamina si el estudiante está aprobado, con qué nota, si está reprobado, si hay una suspensión, una próxima defensa. Pasa, les digo, pasa. A veces, el, el, a veces la defensa es, es muy pésima y se tiene que fijar otra fecha, ¿no? Se reprueba al estudiante o se deja sin nota al estudiante para programar una otra segunda defensa dentro de dos semanas, ¿no? Generalmente. Se decide en esa deliberación, se decide cuánto va a ser el tiempo para que el estudiante pueda reformular su presentación o pueda reformular algunos aspectos que han estado mal y se establece que tiene que volver a defender su, su proyecto de grado. ¿Ok? Y con eso es el cierre, ¿no? Ahí, básicamente, como ustedes pueden ver, es más de una hora que se va. Desde el inicio hasta el cierre de la defensa. Así que tomen en cuenta ese pequeño detalle. No solamente son los 30 minutos que tienen que exponer. ¿okay? Tomen en cuenta cada una de las fases que les he mencionado. ¿Quiénes conforman? ¿Quiénes conforman el comité de calificador? error ¿Okay? ahí. Básicamente es el presidente, vamos a modificar, Permítanme un segundo para que no quede mal. ¿Quiénes conforman? Okay. ¿Quiénes conforman el comité calificador? Está el presidente, que es eh, generalmente el director de carrera, están dos tribunales, que son los tribunales revisores los que han revisado su trabajo previamente, y está el técnico que es el soporte de la parte virtual, ¿no? Con él van a hacer las pruebas, él, se, él les va a enviar el enlace, les va, les va a convocar unos minutos antes o a veces un día antes, 24 horas de anticipación en algunos casos, para hacer pruebas, para ver cómo va el sonido, para ver cómo va la imagen, para ver qué dificultades tienen ustedes, entonces el técnico juega un papel muy importante. Volviendo con el, el presidente, es que es la persona que va a dirigir la defensa, es el que establece las reglas, el que les dice a ustedes, les lee un poquito del reglamento, el tiempo de duración, les explica un poco, ¿no? Y el tribunal es el que formula las preguntas y es el que pone la nota, ¿ya? El que pone la nota es el tribunal, no el presidente. Ahora, en algún caso ha habido de que falta algún tribunal. En ese caso, el presidente asume el rol del tribunal y en ese caso sí puede sí puede colocar la nota. En, les va a tocar en algunos casos que el presidente igual puede hacer consultas, puede formular preguntas, pero los que ponen la nota sí o sí son el tribunal. ¿okay? Son los únicos que, están, que pueden colocarle en la nota a ustedes. El presidente sí puede hacer preguntas, pero no pone nota. ¿Ya? Eso como detalle solamente. ¿Kay? Entonces, los que definen la nota al final es el tribunal otra pregunta muy común, ¿cuál es la nota de aprobación? Ya, esto puede variar de acuerdo al reglamento. Siempre lean el reglamento de titulación, por favor, o el reglamento de defensa que tiene cada carrera. Puede haber pequeñas variaciones. En el caso de la carrera de administración, por ejemplo, la nota mínima de aprobación es de 51 puntos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el 50% de la nota Viene de la evaluación continua, es decir, del trabajo impreso que ustedes han presentado, ¿no? de su tesis impresa o proyecto de grado impreso. Y el otro 50% viene de la defensa. El promedio de, eso, de esas notas saldría ahí la nota de aprobación o reprobación. Eso en el caso de la carrera de administración y gestión pública. En el caso de ingeniería comercial, por ejemplo, la nota de aprobación es 61. Eje nuevo reglamento, ¿no? 61 puntos ponderados, dicen, ¿no? Igual, la evaluación continua vale 40% y la defensa espinal vale 60%. Entonces aquí ya le dan más peso a la defensa espinal, menos peso al trabajo impreso, y se sube un poquito la, la nota de aprobación a 61. Eso con el objetivo de que eh, el nivel sea más alto, ¿no? de que nadie se conforme con 51, sino que se esfuercen un poco más para llegar a 61 puntos, ¿ok? Tomen en cuenta ese detalle, revisen bien, dependiendo de la carrera en la cual estén ustedes, revisen el reglamento. ¿Qué elementos se califican en la defensa? Esto es muy importante y esto es para todas las carreras. Básicamente se califican dos elementos, forma y fondo, ¿ok? Cuando hablamos de forma, estamos hablando de la presentación del tema, de la expresión corporal que tienen ustedes, de la forma, cómo hablan, de la relatoria y otras palabras, de cómo se visten, ¿no? cómo están presentados ustedes, están bien presentados, mal presentados, si cumplen con lo anteriormente que yo les había sugerido, si cumplen con todo eso, no tienen un ambiente adecuado, no están, por ejemplo, ahí los perros, no hay, tienen un ambiente donde, donde está le dan, digamos, la importancia a la defensa. Cuando alguien le da la importancia a la defensa, entonces hace todo lo posible para tener todo en regla, ¿no? En óptimas condiciones para poder exponer. Fondo es, por ejemplo, el dominio del tema, los conocimientos teóricos que tienen ustedes sobre su tema, los conocimientos metodológicos que tiene, que es necesario saberlo, sobre metodología de la investigación, por ejemplo, la importancia, la utilidad de su trabajo de investigación, la aplicación ya la factibilidad del proyecto o viabilidad en algunos casos y la profundidad de investigación ¿OK? son los dos elementos claves que van en cualquier trabajo de proyecto de grado en el caso de la carrera de ingeniería en comercial en particular en sus reglamentos los establecen qué elementos en particular van a evaluar y le ponen y está bien definido ¿no? claridad de la, de la presentación del tema es decir, cómo presentan ustedes su tema, qué tan claro es, qué tan... ¿qué tan claro exponen? 20% o 20 puntos, ¿no? Las respuestas a las consultas del tribunal, otros 20%. Ahí se ve, por ejemplo, los conocimientos que ustedes tienen, ¿no? Cuando ustedes responden a las preguntas del tribunal es porque conocen lo que el, el tribunal le está preguntando. Entonces, si ustedes responden adecuadamente, 20 puntos. Calidad de los materiales audiovisuales. Aquí va la presentación. ¿no? ¿Qué tipo de presentación? Qué tipo, ¿Cómo es mi exposición? ¿Qué materiales de apoyo estoy utilizando? ¿Estoy utilizando videos? ¿Una presentación en PowerPoint? ¿Una animación? ¿Qué estoy presentando? Un, una, ¿Una dinámica? ¿Una simulación? Aquí juega la creatividad. Más que todo, en la parte de ingeniería comercial, como son ingenieros comerciales, acá es necesario explotar al máximo su creatividad. ¿okay? Y acá, en este punto lo eh, ejemplifica se ejemplifica eso no se ve aquí la importancia entonces de los materiales audiovisuales que ustedes puedan utilizar no los colores la presentación la forma la animación que puedan tener en algunas presentaciones los objetos dinámicos que puedan tener las como decía las simulaciones videos cualquier cosa que ustedes vayan a utilizar para su presentación es válido ok es válido cualquier fotografías lo que vaya a apoyar a su exposición es válido y esto es para cualquier defensa, tanto en pregrado como en posgrado, ¿ok? No tengan miedo en explorar diferentes herramientas. Al final vamos a ver algunos, algunas herramientas que les puede servir a ustedes, ¿ok? Segundo, otro elemento muy importante, el dominio y liderazgo que tengan ustedes. No aquí está la seguridad. El dominio es cuando ustedes dominen el tema, ¿no? ¿Qué, qué tan seguro están de lo que están diciendo. ¿no? ¿Qué tan liderazgo, ¿no? ¿Qué, qué tan confiado están, qué tan eh, empoderados están ustedes para poder defender su trabajo? Y por último, la planeación y tiempo requerido. Recuerden que tienen ustedes 30 minutos. He visto presentaciones que han hecho en 20 minutos y eso es malo. También he visto presentaciones que se han pasado de los 40, 45 minutos y eso es malo. ¿OK? Tienen que planificar su tiempo y para planificar el tiempo es necesario practicar practicar, practicar y practicar, para no pasarme de los 30 minutos, ¿ok? Puedo terminar en 28, 29, hasta 31, 32 minutos, dependiendo de la temática, hay temáticas que son largas, como por ejemplo los planes de negocio, que son largos, entonces el tribunal va a ser permisible, se va a dar cuenta que tu tema es largo, y te va a dar unos minutos más, ¿no? De 30 minutos, 32 minutos, no pasa nada, pero tomen en cuenta siempre ese límite, por favor, porque el tribunal, les, si ustedes exceden demasiado, les puede cortar. Y, he, y ha pasado, ¿no? En ambos casos, ¿no? En el caso de que ustedes hayan hecho muy rápido la su presentación, en 20 minutos he visto que han hecho, sí, muy de volada, muy de pasada, así como que a, a, a, como que a caballo, así como quien dice, y elementos importantes lo han saltado, ¿no? Y a la hora de las preguntas no tenían ni el apoyo, no tenían nada, ¿no? entonces suspendidos. ¿no? Los que se han excedido también, ¿no? no les ha alcanzado el tiempo para explicar mucho, porque muchos se han entretenido en cosas innecesarias, y le, cuando llegaron al punto más importante, que son las propuestas, no les alcanzó el tiempo. No han alcanzado a decir ni la mitad de las propuestas. Suspendidos también, para una próxima defensa. Por eso es muy importante tomar en cuenta cada uno de estos elementos. Revisen nuevamente su reglamento, por favor, porque ahí también puede estar ya reglamentado qué se va a calificar. Ya, tomen en cuenta los elementos. Pero básicamente es lo que yo había dicho, ¿no? Siempre se califica fondo y forma. Siempre. Por eso cada detalle es importante. Cómo ustedes hablan, cómo ustedes se ven, cómo responden a las preguntas, su grado de conocimiento, su grado de dominio del tema... Todo importa, ¿no? La animación que están utilizando, la presentación que están utilizando, los colores que están utilizando, cada detalle cuenta. Peor todavía si están en la carrera de comercial. Ustedes tienen que ser súper creativos, súper creativos para dejar impactado al tribunal, ya con su, con su genialidad. ¿No? Ustedes, más, que, más que, los, que los amistadores, tienen que aprovechar su creatividad para hacer una excelente presentación. ¿Cuántas preguntas puede hacer cada tribunal? Yo sé que a muchos, muchos tienen esa, esa duda, ¿No? El tribunal puede hacer las preguntas que que quiera, ¿OK? Siempre y cuando estén relacionadas al trabajo. No hay un mínimo, tampoco hay un máximo de preguntas, ¿Ya? Ningún reglamento lo establece. Así que el tribunal puede tomarse el tiempo de preguntarte, Dos o tres preguntas de cada etapa de tu tesis. Empezar desde el principio hasta el final, ¿no? Parte por parte. En muchos casos yo hago eso, ¿no? Empiezo desde el principio y parte por parte les voy preguntando. Es normal, ¿ok? Entonces, no hay un mínimo ni máximo de preguntas. Hay tribunales que no preguntan nada también. Dicen, me parece todo bien, no tengo preguntas. Pasa. ¿Ok? estén preparados para ambas situaciones. Ahora, un elemento muy importante es cómo estructurar la presentación, ¿no? Muchos yo sé que tienen esta duda, vamos a tratar de explicarles lo más simple posible para que puedan ustedes, en base a lo que les voy a decir, armar su presentación, su estructura de presentación. Por ejemplo, para los planes de negocio, es recomendable tener la siguiente estructura. Para su carátula, su portada, una diapositiva. Para el contenido o índice, es muy importante mostrar el contenido, es decir, la estructura que va a tener su presentación, otra diapositiva. El planteamiento del problema, una diapositiva, donde esté todo, ¿no? Todo sobre el problema en una diapositiva. Los objetivos también, tanto generales como específicos, bien puntuales en una diapositiva. La justificación igual, ¿no? La justificación social, temática, todo eso. Incluso en muchos casos está la delimitación también en esa misma diapositiva, por favor. ¿Okay? Ahora, para el marco teórico, en el caso de los planes de negocio, no se excedan más de dos diapositivas. No es necesario que lo coloquen todo, lo malo que muchos de ustedes colocan todo el texto en sus diapositivas. Y lo empiezan a leer. Lo que tienen que colocar es el título de cada concepto. El concepto de plan estratégico, o plan de negocio, qué es un plan de negocio, qué es empresa. ¿No? Los conceptos nada más. O sea, el título nada más. Y ustedes ya dicen, ¿no? El plan de negocio, okay, que es el documento que nos permite hacer la inversión o prefactibilidad de un proyecto. bueno Ustedes explican cada concepto. Pero en su diapositiva van a colocar simplemente el título de cada elemento de su marco teórico. Es más, incluso, ustedes pueden elegir qué elementos van a utilizar en su presentación. Porque puede hacer que su marco teórico sea extenso. Y no se les va a ir toda la presentación en eso. Así que, uno o dos diapositivas bien puntuales sobre el marco teórico, más que suficiente. ¿Okay? Más que todo es para respaldar teóricamente el trabajo. Así que no es necesario que ustedes pongan todo su marco teórico. Simplemente los títulos de cada concepto. ¿Ok? En el marco metodológico lo mismo. En el marco metodológico ustedes ponen qué método están utilizando, qué técnica, ¿no? Método de investigación cuantitativa. Instrumento, encuesta. Segmento o grupo de estudio, uno, digamos, este, en este caso, ciudadanía, ¿no? Mujeres de tal edad, o familia, o hombres, o mujeres, o jóvenes, ¿no? Dependiendo el tipo de investigación que hayan hecho. En una sola diapositiva tienen que colocar eso. El muestreo que han utilizado, muestreo estratificado, la muestra es de 225 personas, ¿no? Si bien puntual, en una sola diapositiva mostrar todo el marco metodológico. No es necesario que muestren la fórmula. Muchos ponen la fórmula, que el, que, que el H, que esto vale. No, no pongan eso. Directamente la muestra, ¿no? ¿Cuántas personas han utilizado su muestra? Ustedes van a, van a explicar con palabras, ¿no? Hemos utilizado el muestreo Hemos utilizado eh, aquí en esta, para sacar nuestra muestra, la fórmula de población finita o infinita, ¿no? de, dependiendo qué tipo de investigación estén haciendo. Van a decir, hemos determinado que son 128 encuestas que vamos a hacer. Para, la, para el muestreo vamos a utilizar el muestreo probabilístico. Listo. ¿sabes? Simplemente decir, lo más importante del marco metodológico en una diapositiva. En los resultados, aquí hay que mostrar los resultados más importantes del trabajo de campo. Igual, una, máximo dos gráficas por diapositiva. Lo más importante, lo más relevante. ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo mi investigación sobre el café, lo primero que voy a colocar es la demanda. ¿no? ¿Cuánta gente consume café y cuánta gente no consume? ¿No? Y así, ¿No? Puedo ir colocando solamente los elementos que me van a ayudar a mí a definir si mi plan de negocio es viable o no, ¿No? Básicamente, lo máximo que tengo que colocar, ya les, ya les decía, en una diapositiva son dos gráficas, lo máximo, en lo posible, solamente una gráfica. Y ustedes explican, no tiene que ver nada, solamente tiene que estar la gráfica, no tiene que ver ningún texto, ustedes tienen que explicar, ¿No? En esta gráfica podemos ver que el 25% de la población no consume y el 75% de la población sí consume café. Por lo tanto, esto es un buen indicio para poder iniciar el, o proponer la creación de un negocio de cafetería en la ciudad. ¿no? Y pasan a la siguiente. Y van mostrando los elementos más importantes de su plan de negocio. El trabajo de investigación que hicieron ustedes. ¿OK? En el marco práctico, Aquí también, ¿no? Una diapositiva por cada etapa. Aquí ustedes recuerden, tienen que hacer un análisis externo donde van a mostrar en una diapositiva, por ejemplo, el análisis peste, ¿no? Los aspectos políticos, económicos, sociales, medioambientales, tecnológicos y todo, en una sola diapositiva. En otra diapositiva, todo el análisis FODA, o toda la matriz, o, o por ejemplo, las cinco fuerzas de Porter, ¿no? Las cinco fuerzas de Porter en otra, en otra diapositiva. En otra diapositiva van a presentar todo lo que es recursos humanos, ¿no? la organización de la empresa, el área de recursos, de, el área de comercialización. ¿Qué van a hacer en el área de comercialización? El producción, finanza, ¿no? la factibilidad del proyecto. Siempre en cada elemento en una sola diapositiva, ¿ok? Recursos humanos, producción, comercialización, todo en una diapositiva, cada uno de los elementos. Finalmente uno también en conclusiones y uno en recomendaciones. Si ustedes cuentan, van a ser 28 diapositivas aproximadamente. Recuerden que tienen 30 minutos. ¿Ok? Entonces, esto es un promedio solamente. ¿Pueden ustedes hacer más diapositivas? Sí. Pero recuerden el tiempo, por favor. El tiempo que le disponen a cada uno de los elementos, básicamente es lo que les he mostrado acá. ¿no? Ahora, ¿Qué es lo que preguntan generalmente? ¿Qué es lo que se pregunta generalmente en los planes de negocio? Siempre se empieza por el problema, ¿no? Por el problema. Siempre se empieza acá. ¿no? ¿Cuál es el problema principal por el cual están haciendo o ustedes quieren implementar esta idea de negocio? ¿Cuáles son sus objetivos? generales y específicos, la justificación, ¿no? Ahora, el marco teórico no es tanto, el marco metodológico sí, ¿qué metodología están utilizando, qué instrumentos están utilizando, cuánto es su población? Es muy importante esa parte. Tienen que ustedes aquí segmentar bien, ¿no? Conocer el, el concepto de segmentación aquí es clave. En la metodología que han hecho para determinar su población y muestra, Clave que tienen que saber. La metodología, igual, ¿no? ¿Qué metodología están utilizando? Tomen en cuenta eso, por favor. Eso sí o sí le van a preguntar. ¿Por qué cualitativa? ¿Por qué exploratoria? ¿No? Entonces, tienen que ustedes justificar por qué motivo están utilizando esa metodología. Y ahí tienen que dominar la parte metodológica. En los resultados acá básicamente es exponer los hallazgos más importantes aquí en el marco práctico igual, ¿no? cómo está estructurada la empresa cómo va a ser estructurada va a ser una empresa unipersonal va a ser una empresa familiar de responsabilidad limitada va a ser una sociedad anónima ¿No? ustedes aquí van a decir va a ser una unipersonal he visto casos por ejemplo en los cuales que Quieren invertir demasiado dinero, ¿no? 50 millones de dólares y quieren ser una empresa unipersonal. ¿Cómo van a conseguir plata para el proyecto? Se van a prestarles. ¿Y las garantías? No sabe. Nadie te va a prestar 50 mil dólares para tu proyecto. Si quieres abrir una, una empresa unipersonal, ¿no? Tiene que haber coherencia, por favor, coherencia. A veces es incoherente lo que propone. Porque puede salir factible. Ya les he dicho ya, cuando hablamos de planes de negocio en la clase anterior puede salir factible lo que quieran ustedes poner. Se puede hacer, el papel aguanta todo, ya les he dicho. Pueden ustedes hacer las argucias correspondientes donde sí les va a salir viable el proyecto, pero cuando te das cuenta que está mal, cuando es incoherente lo que estás queriendo hacer, ¿no? Cuando tú, cuando tú, tú, el monto de inversión es excesivo y no tienes, por ejemplo, cómo respaldar, cómo sacar el préstamo lo más adecuado sería buscarte socios, ¿no? Ahora, tampoco te vas a buscar unos 50 socios, ¿no? O sea, tiene que ser coherente, por favor. Los proyectos de, de planes de negocio, recuerden, uno de los elementos de evaluación incluso, es la coherencia, la factibilidad del proyecto, qué tan viable puede ser, ¿no? Es importante que ustedes, cuando propongan un negocio, que el negocio sea viable, que sea razonablemente posible poder invertir, ¿no? que no requiera demasiado dinero para poderlo hacer realidad, considerando su situación, ¿no? Muy importante eso, porque como les decía, había visto proyectos en los cuales y, era demasiada inversión, y era una sola persona la que quería colocar toda esa inversión. Es ilógico poder invertir, ni por más que sean multimillonarios, ni aunque sean unos jeques árabes, sabemos que no, no lo son, entonces no, no era, es insustentable, o sea, hay gente que quiere, ¿no? Que a la fuerza, que sí, yo tengo. No es así, ¿no? No es así. Entonces, tienen que tener coherencia, por favor, los proyectos. Y acá nos damos cuenta, ¿no? En esta parte, cuando ustedes van estructurando cada una de, de las etapas de la estructura de su plan de negocio, cómo va a estar conformado, por ejemplo, cuánta gente va a estar en la parte de comercial. ¿Cuánta gente, no? Va a haber una persona, dos personas. En la parte de producción, ¿cuánta gente va a haber? ¿Cuánto van a producir, no? Ahí, recuerden, acá entra el tema de la capacidad de producción. Recuerden que cuando uno empieza a producir, inicialmente, no va, no va a producir el 100% de la capacidad instalada. ¿no? Si va a empezar con un porcentaje. Ustedes van a decir en su defensa, entonces, vamos a iniciar nuestro negocio con el 40%, 50% de la capacidad instalada de la planta. Ya con el tiempo vamos a proyectar, o estamos proyectando, subir a un 10% más el 2022, otro 10% más el 2023 y así, ¿no? Hasta que el 2026 o 2027 estemos operando al 100% de la capacidad instalada de la planta, en el caso de las empresas productivas, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sustenten bien, porque les van a preguntar, ¿no? La parte financiera igual, ¿no? El tema del TIRIBAN, ¿cómo sacan, por ejemplo, un BAN positivo? cuál es su tasa interna de retorno comparado con los préstamos bancarios, tienen que saber ¿no? cuánto está actualmente pagando la banca. ¿Será factible invertir en su proyecto de negocio o será mejor dejar su dinero guardado en el banco? ¿no? Se tiene que hacer la comparación. Tienen que ustedes decir, este proyecto va a generar el 20%, 20% 30%, 15%, 10% de utilidad. Por lo tanto, es más rentable que tener esa plata en el banco. Entonces, es atractivo para cualquier inversionista. ¿No? Entonces, son preguntas que le van a hacer sí o sí. De producción, de comercialización, de organización. Y de factibilidad del proyecto. Tiribán, sí o sí pregunta. Sí o sí tienen que saber ustedes cómo se saca el Tiriban y cómo afecta las proyecciones. Había, había, había casos, por ejemplo, que eh, no podían cubrir, digamos, el, la inversión requerida era de mil bolivianos, ¿no? Pero en cinco años no podían cubrir los mil bolivianos. ¿Por qué? Era porque estaban proyectando mal, ¿no? Hay un elemento muy importante cuando se hace proyecciones de ventas que se llama estacionalidad de las ventas. Cuando, cuando nosotros vendemos un producto cuando comercializamos, todos los meses varía las ventas, ¿ok? Y cuando hacemos las proyecciones hay que tomar en cuenta esa variación de las ventas, pues, no es lo mismo vender en enero que vender en junio o vender en diciembre, ¿no? Si soy una heladería, ¿en qué época voy a vender más? ¿En qué meses voy a vender más? Cuando hace calor, ¿verdad? Y cuando hace frío voy a vender menos. Ahora, si voy a hacer publicidad, en teoría, se supone que la publicidad te va a ayudar a vender más, ¿no? En teoría. Entonces, vos tus proyecciones, cuando hagas publicidad, tendrás que elevar, pues, tu, tu, tu proyección de ventas, ¿no? Porque en teoría estás invirtiendo en publicidad y en teoría vas a aumentar tus ventas. Entonces, tu proyección de ventas tiene que ser distinta, ¿no? De un año que el otro. Pequeños detalles que muchas veces no saben cómo responder a la hora, cuando te preguntan, ¿no? ¿Cómo has hecho tu proyección de ventas? ¿Cómo afecta eso a tu TIRI y a tu ban? Preguntas que siempre se hacen. De metodología, ya les he dicho. De instrumentos, ya les he dicho. Y esta parte aquí se van a tomar el tiempo de ver cada etapa, ¿no? Organización, recursos humanos, producción, comercialización y factibilidad del proyecto. ¿Ok? Tomen en cuenta esos pequeños detalles conclusiones una diapositiva ustedes dirán no hemos realizado este plan de negocios hemos hecho esta investigación van a dar bueno aquí en conclusiones tienen que estar en concordancia con sus objetivos Tienen que estar en concordancia con sus objetivos o se tienen que cumplir los objetivos generales y los objetivos específicos aquí en conclusiones ustedes tienen que cumplir con todo lo que han dicho se si han dicho que van a hacer una investigación para decir, hicimos una investigación. Se han dicho que iban a hacer prefactibilidad o factibilidad. Igual, tienen que decir, ¿no? Hemos hecho el estudio de factibilidad y es factible. Tienen que cumplir con los objetivos. Tienen que ser coherentes, ¿no? Problemas, justificación, metodología, resultados y conclusiones. Tiene que haber coherencia en todo eso. Y por último, si hay recomendaciones, incluirán las recomendaciones. Si no lo hay, queda ahí. No en conclusiones solamente. En recomendaciones, generalmente uno dice, se recomienda aplicar o implementar o desarrollar el plan de negocio, ¿no? O invertir en este negocio. Ahí están las recomendaciones en planes de negocio. Eso de forma general. Ahora, ¿qué pasa con los planes estratégicos? Igual, aquí es importante que tengan, destinen la siguiente estructura como recomendación también. Recuerden que tienen 30 minutos. Acá, una diapositiva para la portada, una diapositiva para el contenido o índice, es necesario importante colocar ¿no? la estructura de cuáles van a ser los puntos que van a ver, una diapositiva para el planteamiento del problema, una diapositiva para los objetivos, una para la justificación y delimitación si es que hubiese. Una o dos, dos dispositivos para el marco teórico, que les he dicho, los elementos más importantes, títulos solamente, no, no tiene que colocar todo. ¿no? En el marco metodológico, lo mismo, acá directamente, no se establece el segmento de investigación, segmento 1, segmento 2, segmento 3, quiénes son, cuánto es mi muestra para el segmento 1, cuánto es mi muestra para el segmento 2, cuánto es mi, mi muestra para el segmento 3, no qué instrumentos he utilizado y cómo he determinado mi muestra. muestra probabilístico o no probabilístico? Con, por conglomerado, es eh, por eh, criterio, ¿no? O sea, ya ustedes ya establecen la metodología que han establecido. Los resultados, también, ¿no? El trabajo de investigación que han hecho, por grupo. Grupo número uno, estos resultados. Grupo número dos, estos resultados. Eso va, va, va a depender mucho del tipo del trabajo, del plan estratégico que estén haciendo. Pueden hacer, puede ser hacer que estén haciendo un, un plan estratégico general, o puede ser que estén haciendo un plan estratégico comercial, o ¿no? algo más específico. Entonces, acá va a cambiar. Después están las propuestas. ¿no? A diferencia del, del plan de negocio, que hay propuestas? ¿no? Porque ustedes, aquí en el marco, en el marco práctico, perdón, aquí me faltó el marco práctico, aquí en el marco práctico, tienen que ustedes definir, eh, por ejemplo, mostrar, ¿no? ¿Qué instrumentos han utilizado para hacer el diagnóstico y elaboración de las estrategias? Dirán, generalmente se utiliza el FODA. Otro elemento que se utiliza es la matriz BCG. ¿no? Aquí la matriz PEEA, cualquier matriz que estén utilizando, una diapositiva por matriz. Una para el FODA, una para la matriz PEEA, o para el CAMEL, la matriz que ustedes necesiten, ¿no? O matriz BCG, una para cada una de las matrices en su marco práctico. No se olviden, acá también entra lo que es el análisis interno y externo, ¿no? Entonces, aquí que estar una en cada diapositiva. En las propuestas, generalmente hacen cinco, cuatro, seis, ¿no? Dependiendo. Ustedes hacen el ajuste solamente acá. Cada propuesta tiene que ir en una diapositiva. Si ustedes están proponiendo, por ejemplo, hacer publicidad, están proponiendo cambiar el logotipo de la, de la empresa, están proponiendo lanzar un nuevo producto, están proponiendo, por ejemplo, eh, no sé, hacer una campaña de concientización, o están lanzando una estrategia de fidelización del cliente, o están lanzando una estrategia de, de, de, por ejemplo, una promoción que estén haciendo, están lanzando un nuevo producto, un nuevo servicio, tienen que estar aquí cada una de las propuestas en una diapositiva por separado. igual no conclusiones de todo lo que han dicho en sus objetivos generales y específicos, y las recomendaciones, la la implementación o la ejecución del plan estratégico. Recuerden acá, y bueno, las, ¿cuáles son las preguntas más comunes que se hacen en planes estratégicos? Las preguntas más comunes, igual, ¿no? Se parte siempre del problema principal. ¿Qué es lo que está mal en la empresa y qué es lo que se quiere manejar estratégicamente? Recuerden que los planes estratégicos son planes a cinco años, no es a un año como muchos hacen, ¿ok? primer error, muchas veces he visto eso, ¿no? solamente hacen para un año, el plan estratégico es para cinco años, generalmente, cinco años, ¿OK? Entonces, tiene que estar bien definido el problema, ¿Qué problema hemos identificado en la empresa? Falta de ventas, entonces, el plan estratégico va a ser un plan estratégico de ventas, ¿No? Para mejorar las ventas de la empresa. Ahora, otro elemento muy importante es el marco metodológico. ¿A quién estoy estudiando para solucionar este problema? Al, al, generalmente al dueño de la empresa, segundo a los empleados y tercero a los clientes actuales. Y los, son los tres que siempre se utilizan son tres grupos de estudio que van a tener ustedes en este tipo de trabajos. Gerente, empleados y clientes actuales. Ahora, ustedes podrían tal vez por estrategia, como están diciendo, de ventas, mejor, quiero, quiero que mi plan estratégico de ventas, para aumentar las ventas de esta empresa, entonces, yo voy a estudiar, al margen de estudiar a mis clientes actuales, voy a estudiar a mis clientes, o no, a los clientes potenciales, a mis no clientes, a la población, para detectar nuevos clientes. Puedo hacer mi investigación, ¿no? Entonces, mi marco, aquí mi marco metodológico yo voy a decir, ¿no? Voy a estudiar, ya no al gerente, porque no me interesa su opinión, ya hablé con él, y, así que no me voy a aportar mucho, tampoco me interesa hablar con los empleados, pero sí me interesa con los clientes actuales y los potenciales. Ustedes deciden hacer eso, ¿no? Ustedes deciden su grupo de estudio. ¿Para qué eligen cada uno de los sectores, ¿no? O cada, perdón, cada uno de los grupos. No es necesario que eh, hagan la investigación en los cuatro grupos. Pueden escoger dos, uno incluso, ¿no? Pero lo recomendable, como es un plan estratégico, siempre es mínimamente clientes actuales y clientes potenciales si es que el problema es en ventas. ¿OK? entonces aquí voy a definir en una sola diapositiva mi segmento de investigación mi grupo de investigación 1 mi grupo de investigación 2 o 3. acá muestro los resultados más importantes no aquí en el marco práctico muestro mis matrices recuerden acá para hacer el plan estratégico tenemos que hacer nuestra matriz generalmente ya hemos dicho foda aquí sí o sí se hace came eh, no mefi entonces es necesario que ustedes Pongan en una diapositiva cada matriz que están utilizando. No son matriz estratégica que tienen que utilizar acá. En las propuestas dirán, ¿no? ¿Cuáles van a ser las acciones o las estrategias para incrementar las ventas? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer promoción. ¿Qué tipo de promociones van a hacer? Tal promoción, ¿no? Vamos a hacer la promoción. Vamos a hacer cada año. En cada año vamos a hacer una promoción considerando, por ejemplo, cada cada fecha cada fecha eh, importante del año. Por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, aniversario de Bolivia, aniversario de departamentales, cada fecha importante yo voy a hacer una promoción aprovechando la fecha. No voy a hacer una, por ejemplo, el día el Día del Árbol voy a hacer una actividad del Día del Árbol para poder vender más. ok entonces ustedes definen eso, ¿no? En sus propuestas. Pueden decir, "Voy a hacer publicidad ¿Qué tipo de publicidad voy a hacer? Entonces, ustedes en una diapositiva dirán, nos explicarán, voy a, voy a hacer mi publicidad a través de redes sociales. ¿Cómo va a ser? Va a ser así. Mostrar, ¿no? Visualmente, recuerden que los planes estratégicos lo hacen los medios comerciales y tienen que mostrar ahí la parte creativa. Recuerden que eso va a ser evaluado. Entonces, tienen que ustedes mostrar, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Incluso muchos hacen, ¿no? Si van a hacer un audio, dicen, así va a ser mi publicidad. Y ponen su publicidad para que escuche el tribunal, ¿no? para que ahí ponen en práctica y digan, esta publicidad tiene tal estrategia, tiene un, una introducción de enganche, tiene, cuenta una historia, tiene, por ejemplo, los KPIs, tiene aquellos, aquellos elementos que hacen que las personas tomen acción, por ejemplo, que ¿no? llama la atención la publicidad, es creativa, entonces con por esta, por esta publicidad nosotros queremos atraer más clientes al negocio, ¿no? y hacen escuchar la publicidad. Ahora, si es una publicidad visual, hacen el diseño y muestran en esa diapositiva el diseño de la publicidad. Y así, ¿no? Cada una de las propuestas tiene que ir en una diapositiva. No se olviden que cada propuesta que ustedes hagan en su trabajo, tiene que estar detallada la propuesta, el responsable, el costo y cuándo se va a implementar. no No se olviden hacer eso, ¿no? Es más, incluso, si pueden hacer colóquele un indicador de seguimiento. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo el gerente, cómo el encargado comercial va a saber y cómo va a ser el seguimiento a esa, a esa propuesta? ¿no? El número de publicidades realizadas en el año va a ser el indicador de seguimiento. Por ejemplo, el número de promociones realizadas en el año va a ser el, número de, va a ser el indicador de seguimiento. El número de cuentas aperturadas va a ser el indicador de seguimiento. El número de ventas realizadas durante enero a junio va a ser el indicador de seguimiento. Porque cualquier estrategia que ustedes decidan tiene que haber un, un indicador que me permita medir, ¿no? Si está funcionando o no está funcionando. Entonces, cual, cualquier acción que vayan a hacer ustedes tiene que estar justificada. Tiene que haber un responsable y tiene que haber también el indicador que les he mencionado ok, entonces en cada una en cada diapositiva una propuesta conclusiones igual, en base a los objetivos y las recomendaciones igual, ¿no? la ejecución del plan estratégico no se olviden acá que el, que el, que el tribunal les va a preguntar a ustedes, les va a preguntar por ejemplo, ¿cómo va a hacer su publicidad? para mejorar las ventas porque el problema, aquí se acuerdan que eran las ventas, ¿no? ¿Cuál de estas propuestas que ustedes han escogido son cinco? Contribuyen directamente a incrementar las ventas. Ustedes dirán, la primera propuesta es, por ejemplo, lanzar un nuevo producto. Este producto ha nacido de la investigación que hemos hecho aquí a los no clientes y hemos dado, hemos dado cuenta de que no ofrecemos en nuestro, nuestro, nuestro, nuestro catálogo de productos el producto X. Entonces nosotros estamos proponiendo desarrollar ese producto X para estos no clientes, a los cuales les vamos a vender. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Con la segunda estrategia, que es hacer una campaña de publicidad. Las campañas de publicidad van a estar orientadas a cada fecha importante del año. Por ejemplo, van a a ustedes, para el Día de la Madre vamos a hacer esta campaña, promocionando el producto X. Para el Día del Padre vamos a hacer esta campaña, promocionando el producto X. Y así nos van explicando cómo estratégicamente ustedes quieren lograr las mejorar las ventas de esta empresa. Porque el tribunal les va a preguntar eso, ¿no? ¿Cuánto es su costo de inversión del plan estratégico? Y ustedes van a decir, bueno, las cinco propuestas que tenemos, o dos propuestas, o tres propuestas, o cuatro propuestas, o seis propuestas que tenemos, no va a costar tantos. Ahora, en muchos casos, el tribunal les puede pedir, por ejemplo, como esto, en muchos casos, les puede tocar el tribunal que les pida, por ejemplo, eh, la el impacto económico, ¿no? El impacto económico de la inversión. ¿Cuánto se va a recuperar esa inversión? Es mucha la inversión, es poca la inversión. ¿Hay presupuesto para esa para esa propuesta? ¿Cómo se van a sustentar las propuestas? Y ustedes tienen que justificar, ¿no? Tienen que decir la empresa tiene actualmente un capital de tanto. Por lo tanto, cuenta con los recursos suficientes para poder ejecutar todas las propuestas sin afectar su flujo de caja. ¿No? Para eso ustedes tienen que, tienen que haber hecho acá, en su, en su marco práctico, el análisis correspondiente. ¿no? Recuerden que ustedes hacen el FODA, la matriz FODA. ¿verdad? En el análisis FODA no ve los aspectos, las fortalezas, las debilidades internas que tiene la empresa, las oportunidades y las amenazas externas que tiene la empresa. Entonces, dentro de la, de la, del análisis interno, Ustedes van a analizar la situación económica de la empresa. Porque recuerden que de ahí van a salir los recursos económicos para sustentar todo el proyecto de grado, o todo, perdón, todo el plan estratégico, ¿no? De ahí va a salir la plata. Entonces, ustedes tienen que estar seguros de que tienen recursos. Si no tienen los recursos, entonces van a adaptar sus propuestas en base al presupuesto que tienen. Porque el tribunal les va a preguntar, ¿no? ¿Se cuenta con los recursos o no se cuenta con los recursos? ¿Cómo lo van a elaborar? ¿Qué instrumentos han utilizado para poder detectar eso? Ustedes dirán, ¿no? Investigación de mercado, hemos utilizado esta matriz, hemos utilizado la matriz BCG, por ejemplo, para determinar que este producto es el más vendido. Este producto no es el más vendido. Por lo tanto, lo vamos a descontinuar, lo vamos a sacar. Tienen que justificar cada acción que ustedes han realizado en su plan estratégico, tiene que estar justificado. Porque el tribunal le va a preguntar eso. Le va a preguntar eso. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los trabajos de análisis organizacional? Son pocos los que están haciendo este tipo de trabajos, pero aquí igual, ¿no? Una carátula, una diapositiva, una diapositiva para el contenido, una diapositiva para el problema, una para los objetivos, una para la justificación y delimitación, una o dos diapositivas para el marco teórico, lo más importante, ya dijimos, acá el marco metodológico también, cuando hacemos análisis organizacional, aquí necesariamente tenemos que hablar con el, con el gerente, con el director de la empresa. Tenemos que hablar con los empleados y también con los clientes, ¿no? Porque esto es análisis organizacional. Después están los resultados de la investigación. Igual acá, los más importantes. Recordemos, ¿no? Una sola diapositiva, lo que nos dijo el gerente, o el, el, el supervisor, o la unidad en la cual estamos haciendo el análisis organizacional que puede ser una entidad pública o privada. ¿no? Ahora, otra diapositiva para los que nos han, dicho los, nos han dicho los empleados, en cuanto a la estructura, la organización, cómo funciona actualmente la empresa, ¿no? cómo está. También las políticas, están malas políticas, hay procedimientos, no hay procedimientos, se están cumpliendo, no se están cumpliendo, todo eso lo vamos a hacer aquí, ¿no? en la investigación. Aquí vamos a arrojar todo eso, todo lo bueno y lo malo que hemos encontrado. Vamos a complementar con el marco práctico. Aquí, recuerden que en el marco práctico, igual como lo hicimos para el análisis estratégico, tenemos que hacer un análisis, y aquí tenemos que hacer agarrar la, el análisis peste, ¿no? Aspectos políticos, económicos, sociales, medioambientales. ¿Tenemos que hacer FODA? Sí tenemos que hacer FODA también aquí. Aspectos internos y aspectos externos. Eso tenemos que complementarlo con la investigación. Recuerden que aquí lo que dice el, el gerente, lo que dice el, el director, lo que dicen los empleados es muy importante, ¿no? porque va a alimentar a nuestras fortalezas o a nuestras debilidades que tiene la empresa. Por lo tanto, aquí tenemos que, en nuestra matriz, tenemos que demostrar o colocar lo que hemos hallado en la investigación. ¿Qué nos han dicho el gerente? ¿Qué nos han dicho los empleados? En base a eso nosotros vamos, nos vamos a dar cuenta de que la organización, por ejemplo, le faltan procedimientos. No están cumpliendo los procedimientos, no están bien diseñados, no se adecuan a la realidad. No tienen manuales no tienen, su organigrama está mal, no está funcionando bien, le faltan políticas internas, le faltan reglamentos internos, le faltan, por ejemplo, eh, manuales internos, manuales de procesos internos, no tienen, entonces aquí se tiene que reflejar todo eso, ¿no? y aquí en las propuestas se van a dar las soluciones organizacionales, obviamente, a la empresa, dependiendo del problema, no qué tipo de problema organizacional tiene esta empresa, ¿Qué problema tiene? ¿Será de gestión? ¿Será un problema operativo? ¿Será normativo el problema que tiene? ¿No? En base a eso, nosotros hacemos las propuestas, ¿no? Decimos, vamos a reestructurar orgánicamente a la empresa. Si es pública, vamos a, vamos a pegarnos a la ley 1178 ¿no? y, su, y, su, y sus decretos supremos que, están, que viabilizan el funcionamiento de, de la ley entonces tengo sí o sí a pegarme, cuando hago, hago análisis organizacional, tengo que dominar la ley. Tengo que dominar sí o sí la ley. Porque en la parte pública todo está normado. Si ustedes van a mover algo, van a reestructurar orgánicamente una dirección, por ejemplo, de la alcaldía y de la gobernación, Tiene que, eso está ligado por normativa al, al POA y al plan estratégico institucional de, de la gobernación o la alcaldía. Son los dos primeros documentos que tienen que ustedes tener o haber analizado aquí en su marco práctico como análisis para poder determinar si hay presupuesto o no. Recuerden que cuando uno hace una reestructuración o reorganización de una unidad o de un departamento, va a mover gente, va a despedir gente o va a contratar gente, ¿no? Entonces es necesario tener los recursos. Y ustedes saben que en el POA se establecen todos esos indicadores, ¿no? es importante que ustedes revisen esos documentos cuando estén haciendo este tipo de trabajos tienen que ustedes tener, saber cuáles son los elementos estratégicos de esa dirección, cualquiera sea y cuál es su POA de esa organización para, que, para ver si hay recursos ¿no? para poder contratar o no más personal recordemos que ahora estamos en etapa de recesión la reestructuración en muchas organizaciones no están yendo para crecer están yendo para achicarse ¿No? Entonces, actualmente la reorganización está haciendo que las unidades, los departamentos, las diferentes entidades públicas en Bolivia se reduzcan por la misma coyuntura. No hay muchos recursos por, para poder pagarles. Ustedes están viendo que el alcalde se ha bajado el sueldo 50% y así, ¿no? Muchos cargos también van a bajarse el sueldo porque no lo alcanza para cubrir para todos. Entonces, en nuestras propuestas que nosotros hagamos no vamos a decir que vamos a aumentar personal, ¿no? Sería ilógico, contraproducente con la realidad. ¿Cómo vamos a justificar? Le va a preguntar el tribunal, ¿de dónde va a sacar el dinero? Según la ley eh, de participación popular la, o, o la ley, por ejemplo, de regalías o de IVH, ¿de dónde va a ser, de qué partidas va a sacar para poder pagar a ese personal? Dependiendo de dónde se haga, obviamente, el análisis, ¿no? Si es en la gobernación o es la, en la alcaldía. ¿O en qué institución pública se hace? Se tiene que conocer eso. Tiene que justificar, en la parte, en este tipo de trabajos, es importante los recursos económicos. ¿Cómo se va a ejecutar este anal, la, la ejecución de este análisis organizacional? ¿Cómo yo, como postulante, voy a realizar? ¿O cómo, qué pienso hacer para que esto se cumpla, no? ¿O qué, ¿Qué posibilidad hay esto para que la máxima autoridad lo considere? Algo tengo que yo haber hecho para poder sustentar la viabilidad o el cumplimiento de mi análisis organizacional. Porque si esto no lo toman en cuenta, no tiene sentido. Por ejemplo, preguntaba en una ocasión, en una, una defensa, de un análisis organizacional, le preguntaban al postulante eh, ¿Cómo se va a ejecutar su análisis organizacional en la alcaldía? era de una dirección de la alcaldía, de la, creo, si no me equivoco, era de ciudadanía de seguridad ciudadana, era la, de ciudadana, la, la unidad de seguridad ciudadana de, del municipio, era ¿no? la, el, el análisis, y decía, no, la alcaldía va a tener que contratar una consultora, Se supone que ustedes están haciendo este análisis organizacional para que la alcaldía no haga esa contratación, que supone que ustedes han hecho el estudio, ¿para qué la alcaldía va a contratar una consultora para hacer lo mismo? No tiene sentido, ¿no? lo que tendría que hacer la alcaldía es agarrar su análisis, la propuesta que están haciendo ustedes y designar a alguien para el cumplimiento directamente, no porque aquí en su trabajo debería estar todos los lineamientos necesarios para la ejecución, la implementación de ese análisis organizacional, de las propuestas que ustedes han dicho, de los manuales, los procedimientos, de la estructuración, de cualquier cosa que ustedes estén implementando. No va a ser necesario la contratación de una consultora, imagínense, no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué están haciendo entonces el trabajo de análisis organizacional para las empresas públicas? Si es nuestro, no lo van a utilizar, si van a requerir una consultora para la ejecución. No tiene sentido. Entonces, es muy importante: si ustedes están haciendo este tipo de análisis organizacional, tienen que saber la ley primero. Y tienen que saber que este tipo de trabajos no requieren que venga una consultora a la implementación. Se supone que ustedes han cumplido todos los procedimientos según la ley y este trabajo debería estar en condiciones de ser aplicado. Simplemente se tendría que aprobar internamente el, el análisis organizacional, segundo, designar quién va a ser el responsable de la implementación de este análisis. Es como debería ejecutarse, en teoría, este tipo de trabajos dentro de las entidades públicas. ¿Ok? Entonces, todas las propuestas, todas las, todas las preguntas que va a hacer el tribunal, van a ser en base a las propuestas que ustedes han, han establecido. Cada una, de cada una de las propuestas tiene que estar justificada, ¿no? Con su presupuesto, quién va a ser el responsable, cómo se va a implementar. Y eso tiene que estar de la mano con la ley. Ustedes saben que tenemos un estatuto autonómico, tenemos leyes departamentales, somos una región autónoma, entonces hay que ver, ¿no? ¿Qué, qué leyes nos está afectando a nosotros en este tipo de trabajo? Más que todo cuando hacemos para entidades públicas. Cuando hacemos privadas, no hay mucho problema, porque no hay mucha normativa que, que cuarte o que, o que obstaculice, por ejemplo, la implementación o realización de un análisis organizacional en empresa, empresas privadas. Pero la pública sí lo hay. Hay mucha normativa, ¿no? El Estatuto del Funcionario Público, la Ley 2027, o sea, una serie de leyes que pueden afectar o pueden ayudar a la implementación de cualquier mejora que se haga dentro de las entidades públicas. Tomen en cuenta entonces esos pequeños detalles. Bien, hasta ahí las preguntas posibles que les pueden hacer dependiendo al tipo de trabajo. Ahora, otra pregunta muy importante es, ¿dónde puedo conseguir plantillas para que mi presentación sea atractiva? ¿Ya? Y aquí yo les voy a mostrar algunas algunos ejemplos que puedan tener, que puedan ustedes utilizar para mejorar, para mejorar, su presentación. ¿ok? Hay aquí algunas páginas. Y algunas páginas que pueden ustedes utilizar. Por ejemplo, una de las primeras páginas es Prezi. Prezi nos permite hacer este tipo de presentaciones animadas. ¿ok? Ustedes, por ejemplo, empiezan así, muestran, por ejemplo, la sucrátula muestran la estructura cómo va a estar conformado y van detallando parte por parte, ¿no? Parte por parte. Este es mi currículum, le muestro solamente de forma esquemática. Y así van mostrando parte por parte cada uno de los elementos que forman su trabajo de investigación, ¿no? Esto se llama Prezi, es completamente gratuito, está en Internet. Ustedes pueden utilizar de esta forma esta herramienta. Hay muchos tutoriales en Internet que les pueden ayudar a elaborar este tipo de presentación. ¿ya? Son dinámicas, bonitas, y ustedes en base a los elementos que han establecido o han realizado en su, en su trabajo, pueden realizar también. ¿Ok? Entonces, se llama Prezi, es completamente gratis. La segunda herramienta que les puedo recomendar es Canva. Canva igual es una aplicación, es una página web, mejor dicho, donde ustedes se pueden suscribir, y aquí tiene presentaciones. En muchos casos, tiene muchas presentaciones gratuitas, como esta, por ejemplo, ¿no? Y a ustedes acá van modificando los elementos que requieren. Y aquí, por ejemplo, aquí pueden mostrar sus datos estadísticos, pueden mostrar sus propuestas de forma animada, pueden ampliar, mejorar, todo esto es completamente gratis. ¿Ok? Pueden mostrar sus estrategias, los, por ejemplo, la parte conceptual, todo el marco conceptual puede estar así, con título solamente. Y así, ¿no? Tienen también esta herramienta que se llama Canva, en cama puntocom en pueden encontrar esta herramienta es completamente gratis okay igual hay un sinfín de tutoriales en internet que pueden ustedes guiarse con esos tutoriales para poder hacer sus, sus presentaciones más dinámicas más bonitas y que eh, visualmente sea atractivo recuerden que un elemento de calificación es la presentación cómo ustedes han estructurado su defensa no cómo lo están mostrando cómo lo están vendiendo su, su trabajo, ¿no? Y por último, está una tercera herramienta que se llama Genially. Genially igual es otra herramienta, veamos un poquito. Eso es lo que quería mostrarles. Vamos a entrar ahora sí a la ronda de preguntas, por favor. Preguntas, dudas respecto a lo que vimos hoy. Preguntas y dudas respecto a lo que vimos hoy. Lisa, buenas noches. Adelante. Eh, yo quería hacer una consulta. Eh, en el tema de la defensa para la carrera de administración y gestión pública, las uh -huh. diapositivas tienen que ser serias o pueden ser, este, también, este, eh, dinámicas como mencionó usted para comercial. Depende mucho del tema. Depende mucho del tema. Ahora, no recomiendo que sean demasiado dinámicas porque distrae igual ya. O sea, que tienen que ser eh, equilibradas, diría yo. No mucha animación. Porque a veces le meten mucho efecto y eso hace que tarde la presentación. Encargar, ¿no? Viene un efectito, que viene volando, sale una estrellita. No utilicen mucha animación en sus presentaciones. Que las animaciones sean puntuales. Por ejemplo, si voy a mostrar un producto que tenga efecto al producto. Pero no así una transición, no así cuando tenga una letrita, nada. En elementos importantes que tengan animación. Si yo quiero mostrarle el producto, quiero mostrar mi publicidad, ahí tengo que, que enfocar mi animación pero si voy a pasar directamente no lo recomiendo, ustedes han visto las presentaciones que yo hago, son directas no hay un efecto que, que gira y que vuela, nada así tiene que ser, lo más sobre posible, recuerden el tiempo es muy importante si ustedes le meten muchos efectos a sus presentaciones, uno pasa dos cosas, tarda mucho en cargar porque tiene que venir una cosita y otra cosita y otra cosita y otro elemento muy importante distrae la atención se utilizan las animaciones puntuales para eh, resaltar algo en particular, ¿ok? En esos casos, utilicen las animaciones. En lo posible, no utilicen mucha animación. Solamente al momento de pasar algunas... En el caso de Prezi se entiende, ¿no? Porque tiene una, una secuencia lógica, va de un lado, a otro, a otro y a otro. Ahí se entiende. Pero eh, depende mucho qué herramienta utilicen. Si van a utilizar PowerPoint, por ejemplo... No es recomendable que tenga muchas animaciones, más que todas las transiciones. Cuando se pasa de una di diapositiva a otra, eso se llama transición. Entonces, no tiene que haber eh, animación ahí. Tampoco cuando carguen los, los títulos, los subtítulos, igual, en lo posible, no le metan mucha animación. Que entre todo de una vez, como recomendación. ¿okay? Los colores igual, colores sobrios, que vayan, a, a, que vaya, que sea temático. Que sea temático, por favor. Si ustedes van a hablar de café que tenga adornitos de café, si van a hablar, por ejemplo, de empresa de ropa, que tenga la ropita ahí, si van a hacer, por ejemplo, el tema de análisis organizacional, que muestra a la institución, fotos reales, ¿no? Del personal, fotos reales de la institución, fotos reales de la gente, eso es importante, ¿ok? De esa forma ilustren, si van a hacer ustedes un trabajo de plan de negocio, igual, ¿no? Ilustren con los elementos relacionados al emprendimiento que quieren ustedes implementar. O si han hecho un plan, un plan estratégico, un plan o análisis organizacional, pongan, pongan, pongan fotos reales de la empresa en la cual ustedes están haciendo el trabajo. Es muy importante, ¿ok? Eso sí, muy valioso cuando, cuando uno ve que ponen fotografías reales, las fotos de la gente que trabaja ahí, las fotos de los productos reales, por ejemplo, los planes estratégicos, es muy valioso. Preguntas. Licen, está apagado su micrófono. Perdón, les decía, aprovechen el tiempo para poder preguntar todo lo que quieran. Licen, yo quería preguntarle, este, para administración de empresa, va perdón, para la creación de empresa, ¿va lo, el mismo contenido que usted estaba explicando en las diapositivas para comercial? Vean la estructura. O sea, recuerden ¿se que hay una estructura, en, en, cada, en cada carrera hay una estructura, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que mostrar todo el contenido de la, de, de la estructura de, la, de, la, de, su, de su proyecto de grado ya, tienen que estar todos, cada uno de los puntos tiene que estar citado No pueden obviar, por ejemplo, no pueden obviar el marco teórico, no pueden obviar, por ejemplo, el marco metodológico, no pueden obviar el planteamiento de problemas, no pueden obviar los objetivos, tienen que sí o sí mencionarlos. ¿okay? Pero de forma resumida, bien puntual, cada uno de los elementos. En pregrado se tiene que colocar todo, ya en posgrado... Cuando se hacen maestrías o doctorados, algunos elementos se obvian, ¿no? ya no es necesario indicarlo, pero en particular, en este nivel, para ambas carreras, tienen que estar en base a la estructura que, que les han dado a ustedes. Recuerden que tienen una estructura, ¿verdad? Ahí hay un capítulo 1, hay un capítulo 2, hay un capítulo 3, un 4 y un 5, o 6, 7, 8, 9, 10, digamos. Entonces, en, ah, en base a esa estructura que ustedes tienen en su reglamento, ¿ok? Pero bien puntual. Pueden guiarse por el número de diapositivas que que corresponden a cada, a cada, a cada etapa, ¿no? Una, recuerden, una para la, para la presentación, otra para el contenido, que es el índice, otra para, el, para la pregunta de investigación, o la, el perfil, si quieren ustedes llamarlo así, pero siempre lo más puntual posible, lo más puntual posible, ¿ok? Preguntas, preguntas. Preguntas. ¿Tiene preguntas? Bueno, si no hay preguntas, que espero que haya quedado claro, desearle suerte a los que van a exponer. Más que hacia adelante, vamos, nos queda pendiente todavía la, la estructura de los planes estratégicos que lo vamos a hacer el próximo sábado. Nos falta ver todavía la estructura de los trabajos de análisis organizacional, que son más poquitos, pero eh, esto lo hice, lo hice más que todo porque ya muchos estaban eh, para defender. Por eso es que adelantamos esta. Esta presentación, ¿no? Que en realidad tenía que haber sido la última, la última, la última. De todas formas, aquí está este video acá grabado para que lo puedan ustedes revisar más adelante. Yo sé que muchos están todavía en el perfil, otros recién están empezando el trabajo de proyecto de grado, y les falta mucho camino todavía por recorrer. Entonces, estos, estos videos les van a servir para guiarse más adelante. Ah, dice buenas noches, iniciado la elaboración en la parte de las encuestas. ¿Cómo debe ser? Bien, como les decía... En las encuestas, eh, solamente tienen que mostrar los gráficos, ¿no? Los gráficos más importantes. ¿ya? Cuando ustedes vayan a mostrar la parte del trabajo de investigación que han hecho, solo tienen que mostrar los gráficos más importantes. Máximo, hemos dicho, por diapositiva, dos gráficos. Máximo. En lo posible, un gráfico por diapositiva. Ya Solamente gráficos. Si querés, ustedes pueden usar un gráfico o una tabla, dependiendo de qué quieran mostrar ustedes. ¿Ok? Entonces, pero siempre una sola gráfica o dos máximos por diapositiva. De esa forma vamos mostrando. No es necesario que muestren todo, ¿no? Solo lo más importante, lo que está relacionado al problema de investigación. Por ejemplo, si ustedes están hablando de atención al cliente, su trabajo, lo más importante, tiene que estar enfocado a atención al cliente. ¿no? ¿Qué opina la gente, por ejemplo, de la atención al cliente? Eso tiene que, tiene que mostrar, ¿no? En su, en su, en su gráfica. Si el problema, por ejemplo, es ventas, ustedes tienen que mostrar en sus gráficas el problema que tienen en ventas, ¿no? ¿Por qué hay bajas ventas? ¿No? Entonces, tienen que enfocarse en base al problema que quieren ustedes mostrar. Veamos, a ver, qué dice. A ver, vamos a ver. Bueno, básicamente eso, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. Si no hay preguntas. Les recomiendo que vean que hagan sus trabajos temáticos, muy importante que hagan que nos, la, sus presentaciones sean temáticas, ¿no? Referentes al tema que están ustedes haciendo. Si están haciendo un emprendimiento, es de hielo, o es de café, o es de pollo, lo que sea que quieran, tiene que estar ilustrado con elementos de su trabajo, ¿no? Que muestren gráficas de café, gráficas de pollo, lo que quieran ustedes emprender, ¿no? Tienen que mostrar ahí, ¿no? Que esté personalizada su presentación. Y eso, indistintamente del que sea de comercial o de administración, ¿no? Tiene que ser personalizada la, la, su, su presentación. No puede ser la presentación común y corriente que todos presentan, ¿no? Todos así, chava pueden tiene que ser bonita, ¿no? Tienen que darle ese plus. Pero todavía los que todavía tienen tiempo para estructurar bien su trabajo, háganlo con tiempo. Aprenden a utilizar las herramientas. Hay muchas herramientas que no solamente es el PowerPoint. Hay que les he mostrado, ¿no? Hay Prezi, hay Genial y otras también, ¿no? hasta Google Slide también, hay, otras, hay otras, otras páginas que les pueden ayudar a ustedes a estructurar mejor su presentación, para que sea bonita, sea dinámica, no si es posible, si pueden hacerse ayudar, si ustedes no saben de diseño gráfico, háganse ayudar con un diseño gráfico, para que les ayude a la parte visual de su presentación, tómense el tiempo de poderla elaborar una por una y de forma adecuada, porque ustedes han visto, uno de los elementos que califican es justamente en su presentación cómo ustedes presentan, cómo ustedes defienden ese trabajo. Para que ustedes han visto, ¿No? O sea, está, es calificado ese elemento. Ahora, si bien no está normado en la parte de administración y gestión pública, como está normado en la parte comercial, pero es importante que ustedes cumplan con los requisitos. Recuerden que son dos, ¿No? Se califica de fondo y de forma, ¿Ya? Y la presentación igual es calificada, tiene su puntaje, y, por lo tanto, tienen que darle la importancia requerida. Yo he visto trabajos, la verdad, pésimos, ¿No? Se pésimo porque ni siquiera se ha tomado la molestia de hacerlo bien. Han agarrado cualquier presentación de PowerPoint y ahí nomás le han puesto, ¿no? lo han copiado y pegado tal como está en su trabajo, lo han pegado ahí. Y eso dice mucho, ¿no? Del trabajo que deberían tener. No cometan esos errores, por favor. Eh, denle el tiempo necesario y la seriedad necesaria para poder hacer una buena defensa. Recuerden que es su carta de presentación, su trabajo. Su, es el sacrificio de meses que han estado ustedes trabajando, no lo no pueden fregar a último momento, ¿no? La parte más importante es la defensa por eso en, la, en, en comercial vale el 60% porque es importante la defensa ¿no? Entonces tienen que ustedes darle la importancia necesaria hacer todo lo posible para que sea una presentación única si es posible única, distinta a todas las que se ha visto y eso es indistintamente si son de administración o de comercial, tiene que ser, su presentación tiene que ser única, de ustedes, personalizada, que ustedes sepan cada uno de los elementos, y recuerden, no coloquen mucho texto en cada diapositiva, solo los elementos más importantes. y ¿Cómo se logra eso? Con práctica, ¿no? Ustedes ya, una vez que ustedes practiquen, y practiquen, y practiquen, se van a memorizar todos los conceptos que forman parte de, su, de la estructura de su, de su trabajo, y por lo tanto, ya no va a ser necesario tenerlo pegado todo, todo, todo la definición, ¿no? la definición de qué es digamos, un plan estratégico, qué es empresa, qué es una estrategia, ¿no? que supone si ustedes están hablando de, de marketing estratégico o planificación estratégica, tienen que saber el, el concepto de estrategia. ¿no? Sería lógico que no sepan. Si están haciendo un plan de negocio, tienen que saber el concepto de plan de negocio. ¿no? Lógico. Sería lógico que no sepan, ¿no? porque recuerden que también es calificado los conocimientos que tienen ustedes, tanto teóricos como conceptuales. Es muy importante. Y no se olviden, la parte de investigación es para todos los trabajos. Todos los trabajos eh, tienen siempre una pregunta de investigación. El tribunal, en todos los trabajos, siempre va a preguntar una pregunta, por lo menos, sobre el tema de investigación científica. ¿no? ¿Qué metodología están utilizando? ¿Por qué motivo? ¿Qué instrumentos? ¿Qué herramientas? ¿Cómo lo han aplicado? Por eso es muy importante que ustedes sepan cómo han hecho el trabajo. Si ustedes han hecho de forma consciente, no van a tener ningún problema, la verdad. No van a tener ningún problema. Bueno, espero que estos consejos les hayan servido. Cualquier cosa me pueden consultar. Y bueno, con gusto les voy a estar atendiendo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y nos vemos el próximo sábado aprendiendo más sobre proyectos de grado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. Buenas noches, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.